Hola, soy Emilio Márquez y os comparto seis reglas que yo utilizo para causar buena impresión en ambiente laboral. Primero, eh, demuestra verdadero interés por aquello que te están preguntando. Pregunta, cu sé curioso, utilizando también tu lenguaje corporal. Asiente, sonríe, mantén contacto visual. Segundo, ofrece ayuda, ofrece soluciones. Que siempre estés dispuesto a ayudar a quien lo necesite en ese ambiente laboral y, si vas a pedir algo, reincido, primero, eh, ofrece ayuda que será mucho más sencillo conseguirla posteriormente. Tercero, eh, no que no nos importe eh, admitir los errores. Se han cometido, aprendamos de ellos, no volvamos a repetirlos, pero no nos queremos avanzados. Eh, tiremos para adelante. Eh, cuarto, eh, no, no nos van a gloriemos de eh, nuestros éxitos personales cara a cara. Para eso está nuestro perfil online, nuestro perfil de LinkedIn. Ahí podemos demostrar cuáles son nuestros éxitos. Eh, no critiquemos nunca a eh, compañeros y jefes. Eso da una muy mala impresión de quien eh, aporta esas críticas. En este caso, si lo hacemos nosotros, nos vendrá muy mal para nuestra reputación, a su vez. Y, eh, por último, eh, tengamos en cuenta que si vamos a, eh, a criticar, vamos a ofrecer eh, una crítica que sea constructiva, y esa crítica que hagamos constructiva que tenga el lenguaje más respetuoso y educado que podamos conseguir y que podamos emplear. Espero que estas seis reglas para causar buena, eh, buena impresión en el ambiente laboral os hayan gustado. Un like, comentario, os lo agradezco. Nos vemos en el próximo vídeo. Saluditos.